¡Ya! ¡Eh! Hey. ¡Los Illuminati! ¡Ya! ¡Ya! Yeah. Nacional.com donde encuentra novedades de lo mejor de género. Radio en vivo, noticias exclusivas, como en los tiempos desde para que tú te la vivas. Drag, rock, hicón, reggaetón Pasamos frontera pero no de corazón. Lo mejor escuchará música de exportación en la página que apoya a toda la nación. Música urbana, toda la semana pasamos escuchando y vacilando con los panas. El portal número uno en apoyo a los talentos. Reyes del estilo y dueños de este movimiento.